Y hola chicos y chicas y están, es un nuevo video. estamos en un nuevo video para el canal Y estamos probando un pack de texturas que se supone que yo lo considero mejor porque tiene muchas cosas Así que comenzamos en 3, 2, 1 y Venimos para acá y ponemos un poquito de lana aquí donde bueno, van a ver claramente que la lana está un poquito diferente Mejor dicho, ni siquiera se parece lo normal y bueno, este pack de texturas yo se lo voy a dejar en el link Eso sí, no es mío, el link Se lo tengo que decir Pero no es un no es virus es que si no... Bueno, ni siquiera estuviera haciendo el video, ¿eh? Bueno, es, es un pack de tesoros que a mí me encantó. Por el tema de que es algo muy básico Pero a la vez muy bonito porque hay colores llamativos Eso sí, no lo recomiendo para jugar surba Ok ¡Se cayó solito! <risa> le dejo de tocar este aquí Ok Cuando vengo le doy un golpe para que... Miren, no me confío de mí mismo, así que voy a botar todo lo que tengo Para poder matarlo así nomás Porque si no, eh, me va a matar él Y se va a coger mis cosas, y lo peor Te a botar este diamante acá sí, ya se cayó Van a ver claramente que tiene muchas diferencias Ya que el, el, aquí, esto Es totalmente, no tiene Fondo, no tiene color Miren, cuando venga le doy Ok, autoclick No manches no, manches, ¿cómo construyes esos puentes? Esos puentes... No parecen normales. Vamos a matar de seguro, y bueno... Oh, no, saca... Cuando me mate, voy a otra partida. Este mismo no tiene nada tanto. Y ya sacó mi cámara. No, me mató. Bueno, vamos a la otra partida. Okay. Vamos a la otra partida, porque ya para... <risa> estamos en la otra partida, y acá estamos... Ya esperando que inicie la partida. Y bueno, cuando ya inicie, les voy a mostrar... Ahora comenzamos Y bueno, ya iniciamos Y estamos con compañeros, no sé por qué me toca este modo Yo no quería jugar así, pero no se puede más Así que vamos con todo eh... okay. ok, esperemos Poniendo un poquito de lana por aquí Ok Ok, nuestro compañero ya está Desde ya se nos puede <risa> Bueno, nuestro compañero no parece que está tan pro <risa> Ok, ok Vamos por acá hago así porque no quiero morir y es algo complicado hacer los puentes así Yo no... Ok ¿Sonó algo? ¡Ah! What the fuck, ese sonido Vi un video que dice que esos sonidos son de Blaze Pero respirando oscuro cool. Como eh, lento Como que respiran lento Y bueno Bueno, miren eh, Voy a hacer el puente para allá y voy a ir para allá Y ya regresamos acá y nuestro compañero a los diamantes Pero no importa, de todos modos lo vamos a usar lo vamos... Así que... Bueno, así que compra algo que nos sirva a todos Vamos a aumentar un poquito la ventaja y sí, miren el verde ya está rociando. vamos a comernos algo bueno si queremos ir a luchar también nosotros no sé si nuestro compañero seguro quedado sin nada ¿okay? que eh, no no molestes te quedas ahí <ríe> sí se quedó sin nada, bueno le daré un poco de lana ahí que se vaya con la lana le di un, un poco de lana para que venga acá oye bueno, okay, los rojos fueron destruidos los que vimos hace un ratito bueno, nos puede servir también nosotros Que él coja eso Y bueno, vamos a comprar una mejor espada Porque si no, vamos a estar muy mal Nos pueden matar Y miren las espadas como son, estas espadas me gustan a mí Mira, son chiquitas y tienen buen diseño Y me gusta como son La verdad, me gustan como son Porque la verdad se ven bien Y bueno, todo bien Vamos por acá y voy a poner aquí Esto, esto, esto Y voy a hacer el... bueno, miren la mira La mira se ve hermosa Miren la mira, es, es que es hermosa. Bueno, nos comemos la manzanita, que la manzanita así que sí se ve bonita. Yo la veo bonita, más que sea usted, ya no sé. Ya no sé. Bueno, vamos para allá. Ok, los rojos se destruidos Vamos a ir. tenemos que ir al centro, sí o sí. No sé si mi compañero va a querer hacer un mini puente para allá. Pero hay un rojo ahí que, que puede morir, porque si sí, vamos para allá. Y tenemos mejores cosas que... Ok, casi me callo iban por allá. Sí, de que sí. Vamos a ver que si me muero es porque bueno, no es como que yo sea la, la persona más pro del mundo. Ya se puede ver que no soy pro. Así que vamos allá. Vamos acá. Me fue destruido y me de niña, le voy a bajar golf vamos para acá el rojo vamos para acá y listo voy a bajarle un poquito de volumen ya que lo tengo muy alto a 70 y parte en PP, no importa mucho el volumen ok, vamos para acá no sé cuánto oro tiene acumulado el men este. que ni no hay nada ok otra vez he sonido raro por acá. para acá. Y la caña nos puede servir para cualquier cosa. Y vamos para acá. Acá, vamos acá. Sus compañeros nos siguen, así que... Si nos encontramos con men nos puede matar y nos puede quitar todo, así que... Mm. Y bueno, nos destruyeron la cama. Ya nada. Ok, acá vamos. Ay, eh, eh. Estaba a uh, un Batado. No lo vi Ok Allá veo algo y no sé qué es Vamos a ponernos una espadita de diamante aquí... Ay no, no me alcanza Ok, no importa, vamos a una Estas eh, Una fireball ya Fireball ya, una fireball Ok Aquí sí Y unos para acá Cambié de skin, por cierto, porque tengo esta otra Que, bueno, quería probarla Y no quiero tener las mismas cosas de siempre, así que Quiero ser algo variado Voy a estar subiendo vídeos de Minecraft cualquier cosa Hay muchos juegos que puedo subir, así que Voy a subir lo que pueda Ok, aquí Sí, sí okay, Esta caída no es tan buena No sé si lanzarme Puedo romperme las patas ¡Ah! Ay, no, la re... Y bueno, acabamos en la otra partida, ya morí en la anterior, así que así, me morí. Y aquí estemos solos, y bueno. Mis compañeros, no sé qué les pasó, y no me ayudaron para nada, y no sé dónde están. Y así, porque carajo? Es son ese sonido que me da miedo. que y... Verde está ya. Si viene a buscarme esto es malo. Y que... Bueno, es una chica. Y de que sea chica no significa que sea... De que sea chica no significa que no me pueda matar. Así que hay que tener un poquito de cuidado con todas las personas. Y no puede que no sea una chica. ¡No! viene para acá. Mejor espada, mejor espada. Mira. Mejor espada. Y viene para acá. Voy a hacerme como si no la veo. Voy a hacerme como si no la veo. Voy a hacerme como si no la veo. Voy a hacerme como si no la veo. A ver. Aquí. Está allá. Está allá. Se fue. Voy para allá No tengo nada que perder, así que Nah, no me importa No, no, no Garry. Nah, ya nada, bueno Vine para acá Lo más posible es que venga por acá y nos mate O mejor no No, a mí no Ok Vamos por acá y cogemos esto de aquí Con un poquito de Un poquito nada más de Lana para irnos Y nos vamos de aquí Ok, de seguro se fue hacia la otra base, o más posible puede que esté cogiendo minerales para chetarse y venir. Esta chica está, esta, no sé si es una chica okay, pero yo le vi la gente chica. Tanta rusha esa chica. Ok, ya estaba subiendo para arriba. Ok, subimos, subimos, subimos, subimos. Ok, vamos a hacer por acá. Va a ir para mi cama, pero yo también iré a su cama. Que estamos iguales. No, no. No morí de caída. Me quedé a un golpe. Okay. Me dañó la cama. Bueno, nos ponemos una ganita y. Todo chido y nos compramos una Fireball Cuando venga para acá lo mato. Está chicando a Rusia. De seguro. Puesto que se chetó ya. No se chetó Definitivamente ya se chetó. Y bueno, hay que tener cuidado con esa chica. No se puede matar. Y bueno, vamos acá. Y venimos para acá. Y ven, vamos por acá. Ok. Aquí vamos a hacer aquí. Ponemos manita. matamos y no revive ok tuve un poco de miedo uh -huh. pero esta chica no era tan se podría decir gracias antes que ganamos y nos vamos y vamos a coger unas cuantas cositas más ok no tengo para nada de esto y vamos a ir rusher no vamos a ir a hacer nada más que eso no sé por qué carajo suena ese sonido que me da un poco de miedo esta acaba de sonar como una flauta Y bueno, para ya Y ya estamos acá en el centro y vamos a ver No No, no, no, no este meme me ganó, estaba chetadísimo Estaba chetadísimo bueno chicos, acá estando en el lobby les voy a mostrar algunas cosas de esto, de este pack de estructuras. Y la primera cosa que se puede ver es esto de acá de los ítems donde se puede seleccionar las cosas. Y se puede ver claramente que soy invisible y esto me gusta mucho a mí. Y acá en esto se puede ver que esto es invisible también. Y les voy a mostrar más cómo es esto. es Aquí se supone que es compatible con mi versión, algo así. Pero me sirve la verdad. Pero si tienen una versión más vieja que la mía, les puede servir y, le, y puede que tenga errores. No, ahorita no he visto ningún error hasta ahora Así que, yo estoy en ahora mismo Y bueno, para hacer, una, para hacer algo más de relleno Voy a demostrar una partida de Una partida de Bed Wars Ya, no estamos, ya estamos aquí en la partida y Esperemos que esto salga bien Ya que tengo compañeros Y si hay compañeros, no están bueno ¿Por qué? Porque no Mientras tenemos solos es más fácil Por el tema de que solo hay una persona que hay que atacar Bueno, si compañeros No significa que sea imposible, así que Tentaremos ganar esta partida Voy a grabarlo todo tiempo real Y hay partes donde no voy a grabarlas Porque, bueno, son partes que no importan Vamos Vamos para allá Bueno chicos, salió todo mal Y bueno, no pude grabar exactamente la parte donde es. Me morí, me quemaron la cama Los que me tocaron, tocaron Eran demasiado rusher, así que Yo nada, y bueno, no sé qué va a pasar estoy. Me están dando un poco de lag Por la grabación y por el mapa Así que vamos a bajarlos los Sigue sí, dando como lagazos Este es de Ok Agoti, es Agoti, miren Es Agoti, Agoti, Agoti Sigue sí, dando muchos lagazos Demasiado de lagazos, diría yo Bueno, después de grabar esta partida Voy a mostrar cómo exactamente cómo se llama el pack Y cómo descargarlo Y para mostrarles que Les dar una página incluso de antivirus Que esta es Virus Total Y bueno eh, esta página tiene más de 5 Más de 10 antivirus que te que miran si no hay... Okay. ¿Es invisible? ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo yo hago eso? Es invisible Bueno, no sé si es existe ¿O soy el único que lo puedo ver así? Sí, me están dando demasiadas las casas sí demasiadas las casas no Este mapa no sé por qué me da tanto las casas más en grabación me da porque cuando juego, juego normal no me da tanto vamos por allá vamos por allá acá y vamos a ver por acá bueno chicos, acá estamos y nuestro sé compañero murió porque quería saltar a una altura que no llegaría claramente yo sabía que no iba a llegar no, ¡No! No, que todo. Nah. compañero, caca, que me toca a mí. Este compañero peleando. verdad que compro un poco de cosas para chetar. ¿Qué, qué, qué, qué? Acabo de ir una lana como si. Casi nos dañan la cama. Hay que darle doble protección. Yo sabía que venía. Eh. Oí un sonido de como que venía alguien espero que mi compañero pueda contra estos noops y que ni siquiera nos hicieron ya así que no mi compañero nah. este agua pero es una caca esta agua es una caca este agua es una caca es una nah. bueno ya terminaremos aquí así que Ahora mismo voy a mostrar cómo se descarga exactamente y cómo exactamente es. Así que voy a, ir, voy a ir a la página donde tienen que descargarlo y bueno, esperan. Y bueno chicos, aquí estamos en la página, es MediaFibre y bueno, aquí dice que es totalmente seguro. Y bueno. Eh, yo abajo en la descripción les dejaré esta página y bueno el servidor donde estaba y justamente la página de Virus Total que es esta que yo le puse este nombre antivirus rápido y se puede hacer toda clase de páginas bueno después de descargarlo se les saldría aquí el único que tiene que hacer esto cerrar esto y bueno pues, voy a poner pausa para ir al archivos donde es bueno tienen que lo que tienen que hacer exactamente es ir acá donde está su Minecraft que tienen que darle clic así para que les carga y abrir la ubicación del archivo cuando se les abra se le abrirá esto y lo que tienen que venir a hacer acá es... el pack. Yo tengo aquí... El, esa cosa. Y lo que tienen que hacer esto. Tener su Google acá. Aquí tiene que descargar la descarga. Coger de aquí. Y poner acá. Y después de eso. Verán su Minecraft. Vayan a paquetes de recursos. Y ya tendrían... Su mod descargado. Mod. <ríe> paquetes de recursos. Bueno. Eso sería lo único. Ya que... Hay muchas formas de hacerlo más. Como viendo a sus propias descargas. de aquí. Y venir a descargar descarga. Y moverlo desde ahí. Hay muchas formas. Pero yo la hago así. Y bueno... Creo que voy a finalizar el video con una escena de Minecraft. Y bueno, aquí estamos ya finalizando. No, esperen, que se me olvidó. Eh, puse mal un botón. Ok. Aquí estamos finalizando el video y estoy en Zonecraft. Y bueno, como finalización del video, voy a eh, mostrar así esto. <risa> bueno, no, eso no era lo que queríamos. Así. ¡No! Eh, voy a dejar de también este video para que puedan jugar estas cosas. Se llama. Brasilí, donde se puede jugar esto y pueden hacer que se hagan sus puentes o los practiquen pueden hacer toda la clase de puentes pueden hacer el fast brigade el slum brigade todo lo que quieran bueno, también pueden hacer este que era el clásico que yo a veces hago ¡Nah! bueno no. por eso me salía mal y esto es para cuando quieren entrenar esas cosas de cuando los empujan así aquí los empujan y ustedes no lo ponen así Incluso pueden entrenar eso de cuando vienen acá aquí corriendo. A mí nunca no me sale eso, la verdad. Yo hago los puentes así más o menos. Así, así los hago a veces. Cuando no estoy tan nervioso y estoy más concentrado en el juego, lo hago así, pero bueno, ya. Nah. Bueno, ya, terminaremos este video ya. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Den like si les gustó el video y comenten. Que si quieren más tutoriales de pack de texturas. Y bueno. Aquí los digo. Adiós.